Hoy traemos a Pleno de Juntas Generales de Vizcaya propuestas en torno al patrimonio industrial de, de Vizcaya. Hace como medio año venimos pidiendo el plan de patrimonio industrial y a día de hoy no lo tenemos. El que se supone que ha desarrollado Diputación y viene anunciando desde hace cinco años, no lo tenemos a día de hoy. Por lo tanto lo que hacemos son propuestas en base a lo que entendemos que Diputación entiende que debe ser el modelo de desarrollo de reutilización del patrimonio industrial y propuestas que consideramos que ponen en valor este patrimonio industrial y, como decimos, pues le dan un nuevo uso para que, más allá de mantenerlo, eh, se, se mantengan con una utilidad. El ejemplo más claro es eh, Molinos Vascos, en Zorroza, que proponemos que el centro de emprendimiento eh, proyectado en la Torre Vizcaya, pues en vez de en la Torre de un fondo buitre, vaya a un, a un espacio patrimonial que, que se debe de, de reutilizar. ¿no? Eh, además, esto estaría cerca de un polo de emprendimiento que es el de Zorrozaurre y para ello además eh, ponemos en valor, ya que Juntas Generales en su día eh, apoyó que el Museo de la Industria de la Técnica de Euskadi fuera a Molinos Vascos, ya el Gobierno Vasco anunció que no va a ir ahí. Por tanto, lo que proponemos además es que la eh, Diputación apoye que el, el Museo de la Industria vaya a Baracaldo, a la nave de Orconera, que era donde estaba proyectado inicialmente para tales efectos, Diputación aporte en ese sentido e integrar ese museo en su red propia de museos, Vizcaicoa, y, y para rematar, eh, ya que ese centro de emprendimiento pues, va a tener una movilidad, que esta se dé en base a una movilidad sostenible. Para ello, por ejemplo, proponemos eh, apoyar la línea 4 de, del metro, la, aquella que con una parada en Zorroza. Y además, eh, tenemos, eh, más allá del proyecto de Bigorri que había proyectado Diputación, proponemos que el puente de Alzola, que es un puente de hierro que hay entre eh, Baracaldo, o sea, Burceña y Zorroza, junto a las vías del tren, no tiene uso a día de hoy, se está dejando caer y sin embargo está catalogado como patrimonio. Y la, lo que proponemos es para llegar a, esa, a Molinos Vascos, puedan pasar, eh, podamos pasar en bici por ese puente de hierro.